Tutoriales Interlaut News presenta Cómo poner una o varias hojas en horizontal en nuestro documento de Word Hola amigos, hoy les voy a enseñar a poner una o varias hojas en horizontal en nuestro documento de Word Comencemos Para ello, yo ya tengo la primera hoja en color negro La segunda hoja y la tercera hoja en color azul y la cuarta hoja en color negro, como pueden ver qué voy a hacer? voy a poner la primera hoja en vertical la segunda y la tercera hoja en horizontal y la cuarta hoja la voy a dejar en vertical cómo hacemos esto? nos posicionamos al principio de la hoja que queremos poner en horizontal en mi caso la segunda hoja adelante el título, hacemos clic, vamos a la pestaña disposición, hacemos clic, vamos al final donde dice configurar página, vamos al icono que está en el borde y hacemos clic, y acá seleccionamos horizontal. Vamos a donde dice Aplicar a, desplegamos, seleccionamos de aquí en adelante, hacemos clic, hacemos clic en Aceptar. Y ya se nos pusieron las hojas en horizontal. Pero, se nos pusieron todas las hojas, desde la segunda hoja hasta el final del documento en horizontal. Y yo quiero que a partir de la cuarta hoja esté en vertical. ¿Cómo hago esto? Me voy a posicionar al principio de la cuarta hoja. Vamos a la pestaña Disposición. Vamos a donde dice Configurar Página. Y hacemos clic en el icono que está en el borde inferior. Y acá seleccionamos Vertical. Aplicar a de aquí en adelante. Hacemos clic en aceptar. Voy a alejar para que puedan ver. Como pueden ver, tengo la primera hoja en vertical, la segunda y tercera hoja en horizontal y la cuarta hoja en vertical. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal